Pero ¿sabes que a mí Batman 1 y Batman 2? Siento que. Tienen guay muy bien, muy bien hecha, weón. Por ejemplo, me gusta mucho la gatura de Batman 2, me gusta mucho el pingüino de Batman 2. Hasta ahí porque el pingüino igual no se va como la, la no se va la caricatura cachai, igual tiene como unos rollos había había un español explicando muchas weas por ejemplo por qué eh, o sea por ejemplo explicaban por qué el, no me acuerdo bien la wea pero es una cosa parecía lo que dijo dijiste tú explicaba a todos los personajes de párbaro ya entonces pasaba que por ejemplo eh, el guasón ¿cachai? el loco eh, no entendió qué wea estaba haciendo no entendió que estaba haciendo un guasón. Ya. El loco se va a abrigar una weá que no es. O sea, empezó como a hacer weá. Sino... O sea, ¿tú crees que un, un gángster weón, que, que que viola, que mata, weón, va a estar mandándole rata a sus compañeros? Esa weá es súper... Ah. <risa> ah, ya, ya. Sí. hablando el, el, el, el, el, el, el, el guasón del, del Jared Leto? Sí. Ah, Ahora oh, es el único... Sí, sí, sí. Que no, que no, no, funcionó para nada. Que... no funcó para nada, no, nos funcionó ya el leto en, en ningún nivel. El loco hace, hace, hace una, disculpa, hace un, um, el, este, que, este personaje que se sacó que es muy bueno, weón, el, el weón que tira el gas de la 1, el que iba a envenenar las aguas. El espantapada. El Batman 1. Ya. Ese weón, el loco no, de ese abrazo era la. Actorazo sí. Primero entendía, cachai, la hueá que estaba haciendo Era un huevón cachai, que vivió del miedo Un buen abusado Entendía perfectamente el miedo El weón cachai, en base a eso Entendía lo que tenía que provocar Y se contextualizaba sobre el bienes Ahora yo me voy a cargar No entiendo, no me acuerdo bien la hueá que decía Pero por ahí va Entonces el loco entendía el personaje Sí. Por ejemplo, sí. cuando loco, Cuando Patman entra a su zona Por ejemplo, un ejemplo Entra a su zona, el loco es su actuación entendía que estaba en una zona segura, po. él era el estantapájaro y tenía, lo pilla con la weá de drogas así muy de muy Pablo Escobar, cachetito la weá igual no con la típica, la típica que se esconde po. cobarde, ah, ah cobarde sí, no sí. pero eh caché, entonces, como el loco entendía bien igual que Ben a mí Ben no me gusta mucho pero el loco contaba cosas, el, el Guasón no el loco se perdió con el personaje eso se fue por otro lado Sí, eh, ya sé que video viste. Viste un video de un gringo que está traducido al español, es que, ana, que analiza todos los villanos de Batman a lo largo de la historia. Eh, no bueno. acuerdo. En los comentarios voy a poner el link para que lo vean, porque de verdad es muy bueno. Es un profesor de actuación que agarra todos los, los malos de, de, de Batman a lo largo del tiempo y, y, lo, y lo analiza así a medida de aparece la gatú de la esta gatú de la latina, hubo una gatú de la latina en los años 60 cuando hablaste del espantapájaro, caché que lo había visto, pues me hablaste más o menos de la misma relación. Que el bueno, en la cuando la agarra Batman, al espantapájaro en la Batman uno de Nolan, cuando lo agarra Batman, Batman juega, juega a, a, a causar terror a los a su, a su rival, a los malos. Ese es su este bolón. ¿Caché? Entonces este bol lo agarra, le tira este, este, este esta hueá que hacía, esta hueá como psicológica, esta polvo culiao que te hacía como cagar psicológicamente, y el espantapájaro, el espantapájaro, en vez de cagar, el hueón enfrenta su propio miedo y lo domina, porque ese ha sido su juego toda la vida. Y esta misma hueá la expresa en solo la mirada. ¿Cachai? Y es muy es muy patente, se nota mucho. Este es el concepto de interpretación del actor, pues, ¿Cachai? El, el actor no está, bueno, cuando es buen actor, ¿Cachai? no hace gesto y no está tirando weas, porque sí, generalmente en las la propias escenas y en los planos hay una progresión, hay una... Algo simple que está queriendo contar. ¿Cachai? Entonces está muy bien una, el ejemplo que diste, porque de verdad y como que se nota un poco... Eh, cuando un actor ¿cachai? Te, te da esa intensidad muy brígida y cuando este otro loco, como ya el Leto, te pone una reja con y... y, y, y, y, y, y claro que en el fondo el único objetivo es como darte miedo pero claro ese era la propuesta cuya pero es que como a mí esa época me indigna weón como un como un joker como un joker no te va a tirar ni un chiste como un Joker va a ser el buen más fome de la película cachai es imposible está muy mal se nota que el weón quería más que más que estar medio del personaje quería tatillar con el personaje ¿Cachai? La estética súper brígida, ¿cachai? El, los tatuajes, la wea aquí, ja aquí, ja, jajaja, todo eso, ¿cachai? Pero, pero se le olvidaron los conceptos fundamentales. Pongo. Se les fue la olla, les, a los actores muy bacanos se les va la olla, les dice. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, personalmente yo defino un Batman, así un guasón bueno, ya que han sacado tantos guasones, ya, yo, yo ya no quiero más guasones, a mí me gusta pagar, no, quiero más guasones. Quiero un Batman que saca la chucha y que tortura. Eso quiero ver, porque ficción y la weá y el loco es detectivesco, esa weá me claro. y ojalá que el Y ojalá que el batimóvil con alto diseño y no un auto culiao que me carga del cómic y siempre sacan como un auto. Es un auto, el cómic es un auto esa weá. Demás sí, que weá. Weón, fiesta sí, un poco, pedazo de mierda. Fota, chico, un auto culiao, un fiat, un fiat, un fiat <risa> culiao. No, pero, no, pero hay siempre hay alta, alta expectativa. ¿Qué, weá? En la saga, ¿cachai? De cuando dejan barrio a Batman, güey, era un BMB vela, wea. Bueno, el cuando el loco se hizo el, el loco que toma, Era un patito, pero era un BMB, en el cómic ¿eso en el cómic? Sí, bueno, horrible, los Batman. Hay una escena que este, el eh, era eran no sé qué grupo culiado era, ¿cachai? Y viene y le empiezan a disparar en la ventana. No sé qué rodinera porque yo me perdí con el trade. Yeah. Después creo que hijo de Robin y todo lo otro. Está, está el, el guapo que mató el. Que se murieron los papás en la web. Ya. Yeah. Tiene, tiene el rojo, el loco que se pone. Ese Batman fue. El segundo Batman fue el que mató el guasón. Y el loco nunca lo mató, después revivió y él ahora es un, es un Batman, pero muy así como arisco. Ya. Yeah. Y, y es. Viene Drake después que el papá, el loco quería ser Robin, cachai, y, pero los papás tenían como problema, todo lo Austin Y después no sé, hay un, ya hay un Batman que es cuando el Batman es viejo, cuando de sacar la película de Snyder, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, el Batman. Ya, viejo. Ya, pero ese, es una loca, cachai, que en realidad Batman muy futurista, un Robin muy futurista, todo lo y ahora está el hijo, que es Damián, que eh, es cuando Batman... Batman se afila a la. o se afila de entre ellos eh, con la hija del. de weón que se. Sí, que mejor, más inclusión, más inclusión, más. Sí, voy a incluir porque afilar el medio activo. es medio antiguo. Sí, te sí, afilaron <risa> mutuamente. <risa> afilaron mutuamente. la mujer. hija del Gordon, sí, la hija sí, el sí. Gordon, ¿no? No, weón, no, pero es lo mismo lo... Ya. A mí el guasón, un buen guasón es la risa. A mí, ahí me hubo un buen circulado, el tiro. Si pero, no bajo. es la risa. Si ¿Qué? no es la risa, es, tiene que tener una wea actoral que me diga este guasón. No importa que sea así un poco, pero te, tiene que tener un gesto. Me explico. ¿Ya? El, de, eh, ya, el guasón que yo, yo veía el de Adam West porque era pendejo y me entretenía mucho Batman. Ese Batman era lo mismo que el cómic, porque ¿qué pasa? Que cuando nació Batman, ¿cachai? era muy violento y mataba. Y después lo pusieron más hueón, más, más, más familiar, una hueá a... sí, sí, porque esa regla de no matar apareció entre en medio de Batman. Entonces tampoco es canónica, canónica. Es como que, que el director que la agarra, la, lo es Porque Ben Affleck no tenía ningún problema en matar a Paco y matar a un loco, ¿Cachai? De hecho, Ben Affleck era el que mejor entendido Batman, viejo. Oye, oh, yeah. oh, yo iba a hacer esa pregunta. ¿Cuál era tu mejor Batman?